En el mercado, cuando yo estoy ahí, él me dice, voy yo para atrás, y me dice, pasa mi celular, y yo le dije, yo no tengo celulares, yo no tengo. Dice, lo va a dar mi no, celular, Digo que no tengo celular entonces me agarró el bulto, que yo estaba ahí sentada esperando, va, eh. cuando me agarró el gusto, me jaló, y ahí fue este fue se entonces cuando él, cuando él vio que yo no lo quería aflojar el bulto, me hizo así, ya con una pistola, y me dijo, ¿lo va a dar o no lo va a dar? Ahí usted, yo para la vida, me fue lo que tenía. ¿En dónde fue eso? En mi barrio San Pedro, en mi propia casa, Cajimento. Porque Dios mío, esto está acabando a la luz porque ya ha de noche, había sido en las calles, pero en su propia casa uno, sentado estaba yo cuando él se metió del motor. Entonces entonces que eh, y él siguió para arriba, yo digo que de lado que arriba, porque él lo dejó, yo lo tenía en troutos, la igual chiquito a la, la vera de la capilla de San Pablo, y en la otra se la llevó.